¡Oh, wow! Oh, ¡No, no sé. se ¡Oh! ¡Ajaja, ah, ah, ah, tu che! Me van a abrir una puerta en la cara. Me sacaron un parte de por acá. Llegué muy temprano. Estaba ansioso y eufórico. Buenas de pastillas. Matías me cachó que se me estaban yendo las pastillas. no les queda nada. ¡Nada! Voy a sacar de acá el rompecop. Ay, ya no deberíamos tener problemas de eh... reproducción Willy Wonka no ha aprendido nada en todo este tiempo ¿eh? ¿Estáis seguros de eh? que queréis poner ese rompecop? ¿Y, ¿Y dónde lo pongo, esa eh? <risa> respuesta Yo la puse, la puse como por acá al lado Ya, William Wallace, háblale a tu gente Bueno, aquí estamos con los chiquillos de los amigos de CrossFontaine Habemos algunos patrones también Llegamos camino a... ¿A Manquehue? Eso, nos vemos en el monte. Todo un presentador, William Wallace. Cabrón, si alguien tiene un problema, avíselo a la persona que esté más cerca al toque, para que no nos separemos y no se dispersa el grupo. Esta vez le pasan solo a Rodrigo, güey. Buena trepada, bueno. Ese es más tranquilo, no no es, no es como el de Petro. El de Patreon es un desastre. Oh, estas tan a empañadísimas. Lo bueno es que corre una hermosa brisa, gelida Amigos Andrew Santiago, en el night ready to cross ¿Cómo Bien. Hablando, hablando con la cámara, a ver. ¿Cacha? Es la que estamos... No, ve, ¿eh? no me veo, estoy encandilando a todos los cabros. eri bueno, no subir historia, Yo no subo historia nunca, bro. ¡Oh, qué rico estar acá, bro. vamos A bajarse en antibarra, ¿Cacha cómo están? Esto es un problema. No se van a desempañar. O el viento helado. No, tranquilo, no te preocupes, Vale. ¿Vas a abrir tú? No, yo quiero ir leseando, tú eres el líder hoy, tío. Entonces ocupa esta y yo me tiro así. No te preocupes. La humedad del ambiente baja el polvo al toque, cachaste chan, chan, Mentira. Chan. ¿Cómo va, Andrés? Bien. Qué rica esta weá, weona. <risas> tu asiento sigue igual de trabado que antes <risas> ¿Sabes que es un river? Sí, no, si sí le falta sangrado y poco presión ¿Sabes que puede ser? A mí en, la, en una de las... Le falta sangrado entonces estaba subiendo bajando súper lento A mí lo que más me va a pasar la snap verde El river se me queda trabado con el frío Baja, Bajar así puede ser... Puede ser interesante arreglar el porrazo mucho, William, de tu consejo depende si nos matamos o no nos matamos A ver... Eh, el que no tenga conocimiento de circuito no se tire los dos cortados. Hola. Y, ¿Y eso? Sí. ¿Todo bien? Acá no se puede estar mal. Hola, hola. Hola, Germán. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vamos, ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien Su salida express. salida Están más o menos listos, cabros, para que no nos enfriemos ¿Algún tip para setear las luces? Si andáis con dos, yo ocupo la de adelante mirando más hacia el suelo y la de la cabeza mirando un poco más hacia adelante. Si andáis con una, cuando saltéis, prepárate para que se te oscurezca todo porque pasa, pasa esa weá. Si quería andar con dos, te presto esta. Yo estoy acostumbrado a andar con una nomás. Esta vas a poner en el casco de plop. Ahí. Ahí cuando la verdad es la bajáis plac claro. y hace clic. Es como andar en el espacio y estar con tantas luces, weón. ¿No tenéis frío, Rodrigo, en la vela? No, Yo estaría con oh, el frío, weón. Muy, muy personal. Obvio, oh, estoy empezando a enfriar. No está Oh, que está vamos. A la Copa del mundo. Rodrigo Laguna. Rodrigo Laguna. Mira cómo nos tenéis, Rodrigo. Cuídense, chiquillos. Eso e Bike ya, Power! ¡Más maquillado niña bonita! <risa> la pelada igual te queda bien. Es, es, <risa> el, es su rol en el grupo. huevo. <risa> <risa> Oye, cuídense caros, con calma todos Y cuídense al compañero. Sí, no peguen codazos. <risa> Diego, vamos bajando Pink Floyd. Eres un gran líder, William Wallace, me debo decirlo. ¿Tú sí? Sí. A la una, a las dos, desbloqueen. Desbloqueen. Ya. Okay. Los Vamos. que tienen, los que tienen esa manillita que bloquea la suspensión. Eso. <ríe> Tú no la tienes. Tú no la tienes. Vamos, cabrón. <ríe> He que no me antiparra, pues. Cortadito acá. Uh. ¡A la zanja! flop. No. Mi lube está apuntando a cualquier lado, Dale, hermano, Esto está muy alto. Ahí. Esto es mejor. <risa> <ríe> ¡Oh! Estoy <ríe> cruzado en la zanja. ¿Para dónde? ¿Para acá? Lo mismo. En realidad se ve poco. Oh wow. No oh, no sé. Oh, fuck. Madre, ¿Qué fue esa wea? ¿Qué pasó? Luz, batería, está todo acá. Esto dejó de funcionar. Me quedé sin luz. Oh, que caído el cortado me quedé sin luz ¿Te pasa esto? Sí, todo bien A ver, déjame ver si es... es... batería o qué La conexión quizás bueno, Eso va a poder ser un porrazo terrible Te acepto la luz, vale Oye, espero andar sin luz a cagar, bueno como que no está, Uno no está acostumbrado a no tener todo el, el campo de visión, po, Sí, bro. No, vais viendo un puntito. Es que van cero, bro. Es que cero. Oh, wow. Caí el cortado y se apagó todo. Y oh, llegué acá. Oh. Segundo intento, ojalá que estaban los fallos, güey. ¡Oh! Derrapón. ¿Todo bien? Sí, <risa> estaba siento que alumbrando todos mis cables y nada más ahí al lado no esta base se echó a perder Willy cuando estas cosas se quedan sin batería te avisa, o se apagan se apagan ya eso me pasó entonces en un momento más o menos ¿Esa? 3 segundos antes y me mataba esa es más potente pero es que esta fue la que se apagó y no prende a mí me pasó eso esto tiene el cable y el, el cable. cable lo desconecté y lo conecté de nuevo. No, sí. no sé. <ríe> bueno, tres Se quedan sin batería 3 segundos antes y estaba al borde del cortado. Oh, Ciego. <ríe> Tuve mucha suerte. Puta, cagó. Sí, no, sigo con esta No, No, no, güey, Sigo con esta. No veo, ni una puta estrella A ver, está muy bonito esto Me empañó la antiparra mal la sí, antiparra hay que cuidar caleta... ¿Por qué no lo dijiste cuando estábamos abajo? Puta sí. Eres un mal líder Mira, William Wallace la, la técnica es lo que hice yo Venir con la funda y la traer en el manurio. ¿Por bueno, qué? Sé por si te la Si te la dejas colgando, idem Y para atrás también ¿Qué La recomendación, no pones la antiparra hasta que partamos perdón. Está ¡Sácatela rápido! ¡Sácatela porque en la frente también está ahí transpirando. Güey, eh, donde me pongo. Lo que Ponte está haciendo Germán tampoco es. Y eh, yo ya las perdí. Oye, estoy a capela. Ya, buen tip para T la próxima salida. Exacto. Tutoriales de Night Ride con, sí, con, con, con Willy, Willy Wonka. Wonka. Con Willy Wonka. Si sí, mira, si está todo empañado, está... Tú empañaste hasta la lupa, güey. Ah. La lupa, güey? Ah. Así de brillo estoy. Y yo que soy ¿El medio van? gallullón, güey, la silucina. Si, si le da frío, tienes que ponerle el baile. Algo te Hay tallas muy fuertes Vámonos rápido porque va a quedar la patada Todos esos tips y te empañaste No lo puedo creer <risa> Wow <risa> No, no, Ya no está entendiendo Estoy nada Que chemos eh, las luces Eso, para la izquierda, para la izquierda Dale, Nos equivocamos de camino Sí Atentos cabros Con cuidado Acá es cu acá es cuando lo ven Candilay Bueno Cuidado sí, Se bacán la weá Dale con cuidado. Pues parando, ¿eh? No darle más yo con William nos equivocamos de camino. Eh, terminamos acá y. Es más que la concha, Pero frío. Dale con cuidado. Para <ríe> allá. Adelante, señor. ¿Venís bien, squash? Sí. Quaj. Dale squash. ¿Sí? Cuídate, Juan. Voy. Voy a ir a fondo. Vamos. <risa> <risa> Me cuenté mucho. Bro, bo, bo, bo, bo, bo. Uy, ¿Dónde, dónde está apuntando esta luz? No veo nada. ¿Más arriba, más abajo? Está muy abajo, se, se bajó. Ahí, esta, esta lucecita está dando jugo. Uh, pedal. Uh, roca. Uh Sanja. Uh. uh, esta luz se me va para abajo. Oh. Uh. So uh. wow. <risa> este es el momento perfecto para levantar mi ampolleta. Uh. ¡Wow! Oh, rocón! Lo vi, lo vi, estaba robando ahí. ya ja, ja, ja, ja. ¡Talendo uno Santiago! Ya, que dar una oh. ya vamos a seguir por clásico! Muchas decisiones, weón. Ahí apliqué la técnica de curvas de Germán: patita abajo. ¿Patita, ¿Patita llena? Patita llena. ¿Patita de lleno abajo? No, lo complicado en esas uh. curvas que terminan como en, en vacío. Uh, Mete, uh, cuando uh. te metí. ¡Ah, es que te.! Que te... Caes ¡Sin agarre, weón! Pues, ¡Pasáis te... quedando! ¡Ja, <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Si las curvas iban para allá, tú te metiste así, sí, chocaste sí, y después sí. hiciste así. Sí, ya, sí. cuidado que aquí parte con esta roca. Necesito seguir, sí, porque no me acuerdo. Sobre... A Roo Garden. Roo Garden. El Roo Garten. Parte con el Oh, no. Buena. Oh, shit. Sabotaje. <tose> uh, la trialera. Oh, oh, oh. <tose> Ay, esta luz está apuntando ahí. Esta luz tiene que apuntar por allá. Se cae todo el rato. No, bueno, mi amigo. Up. Up. Uh. Ah. ¡Levántate, lujo! <risa> Garden uh. Lo máximo estaba cacha la vista Acá porque podemos agarrar esta velocidad antes de la parte técnica ya yeah. pero vamos porque estoy pico si, <risa> <risa> sí, faltan, faltan dos falta uno vamos, Estamos. ya, ¿Ya chiquillos, vamos? sigan a Sir William <risa> cuídense niños <risa> <risa> corta <risa> <risa> <risa> <risa> ¿qué pasó? Agarramos velocidad para virar en U. Bueno, Willy. Buena sección, huevón, ¿no está roquera. Acá se pone más técnico. Acá se pone bueno. No, no. Wow. ¿Qué pasó? ¡Calmó! ¡Alto! Shit, me habían preguntado dos veces si es que está bien ¿También? ¿También? Uff uh. ¿Todo bien? Todo bien, al uh, hoyo. Ah, bien? se fue para abajo. Al hoyo. hoyo. Mi luz está decidida a apuntar un metro adelante, weón. A ver, lo ¿vale? uh, Oh, no veo un carajo. Oh. ¡Uh! Oh. ¡Freno, oh. freno, oh. freno, freno, freno, freno! Todo bien, todo bien. ¡Calmado! ¿Chocó? ¿Ahora? Era era, eh. Como que están como. Cuídense, cabrón, están pasando muchas cosas en muy poco rato. Es todo culpa de William Wallace. Pasa cambio, po. No me veo nada. No. Esta luz. No. Bueno, esta luz, quizás es buena para hallarla en el casco, pero para hallarla en el manubrio es una basura. ¡Soso! Wow. Oh, <ríe> so. oh, bueno, oh. oh, oh, está muy entretenida esta vez. Está muy entretenida esta ¡Juaj! Oh, <tose> oh, <tose> oh, <tose> oh, mierda! Uh. oh algo me la cabeza en la casa ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! Oh, ¡Oh! La línea mala. ¡Hola! Uh, línea pitilla. Uh, oh, oh. ¡Wow! Oh, oh, oh, ¡Oh! Iba ahí fuerte, weón. Oh. Limado se llama. <más ríe> el buen limador. Ay, pasé el largo dos weón. ¿En serio? No me quise la, uh. la a rompido. ¿Estáis bien? ¿Estáis oh, muy doloridos? Oh, todo bueno, todo bueno. Entonces, si es que me ven esa bajada, bueno. ¡Oh, güey! Estaba y el, el sendero te tira todo el rato para abajo. Sí, bueno. No te deja tranquilo. Sí, bueno. Puedes hacer toda esa bajada con la izquierda abajo. Sí, bueno. Tranquilamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somos todos. ¿Te vas a poner verdad? No, mira, güey. Más que viste el medio, obvio. ¿Qué pasó? ¿Cómo son? ¿No? Atento acá que hay un bajón. Bajón a plano. Eso. Bajón a plano. Bajón a plano. Bajón a plano. De nomás, chiquillo, Willy. Willy va. Ba bajón a plano acá. Bajoncito. Bajoncito a plano. Uf, como una, como hay un bajón ahí. Bien. Acá sí hay una baja entretenida a la izquierda y a la derecha voy a zafar. Hoy no veo oh, no nada. <ríe> ¡Bro! Eh, ¡Uf, mierda! Me fui bajo. Repecho. ¡Oh, no veo un carajo! ¡Oh! Vamos a tomar la línea esta que va por la izquierda, un salto, a viene un bajón un grande el salto y llegáis a la parte de los arbolitos Perfecto, Rijillo Vamos ah, está bueno Vamos a las cuag. Vamos a las squaj Oh, se me cayó mi GoPro Squaj fan ¿Qué? No ¿What? ¿Qué? Mierda Ya, yo voy a subir a buscarla sí. Hay que pensar dónde, hay que pensar dónde Fuck, nah, ya Hermano, uh, que haya cargo Pero para, o consigue más información de dónde Puta, yo no me di cuenta Después, que después de que tenido, Willy ¿no? dijo, vamos a hacer esta recta Y la recta hicimos curva nuevo al toque ¿Fue después de eso? Eh, no es una GoPro normal, es una GoPro envuelta en una esponja Por sí, eso se puede haber visto chistosa esa, Ya, después de eso viene una parte como tobogancito de pura roca sí. Nunca te pegaste un pechazo alguna weá No Esas monturas GoPro valen callampa, weón. ¿no? Sí, no, sí, bueno, man. espero que no haya cagado el lente <risas> Esperemos primero que la encuentres. Hay que pensar positivo. Te cachai, toma Willy, tu GoPro. Viejo de los 30 con todo. Oye, yo voy a subir a buscar mi GoPro que se cayó. ¿En serio? Se le rompió la montura. No. Yo, te, yo trataría de obtener más información antes de partir para arriba. Pues antes del bajo. Ah, sí, pues si yo vendí la GoPro ahí, no es tanto. Está al lado. Tenía razón. Yo sentía hacer un pipi pip, pip hace no mucho. Sí, sí, ahí, fue. Sí, ahí fue. no es tanto. Voy y nos pillamos allá. Sí. Igual. Da, Willy. Un segundo, tranquilo. S Saben llegar abajo, ¿verdad? Sí. Para apañar al Willy cuatro ojos, ven sí, sí. mejor que... Porque ¿Pero no? tienen tiempo? ¿Están apurados por, el, por algún compromiso? El por vamos, ¿Sí? Para taparnos el viento nomás. sí. Ya, vamos. Okay. Wallace. William Wallace tiene que haberse mandado algún papelón, no, pues, no A ver, ¿dónde la pillamos? Yo, Ahí está. ¿A dónde? Mira. Uh -huh. Mira esta montura asquerosa, weón, bueno, se le rompieron las patas. Buenas, Germán. A tu bueno. lente no le pasó nada. Weón, bueno, me rajé. Gracias por haberme enseñado, weón. Bueno. Oh, no, bacán, weón. Bueno. ¿La hicimos corta? Sí, weón, bueno, se hizo mierda. Se rajó. ¿Se rompe y se raja? Se rompe y se raja. ¿Qué? Te la voy a jugar de nuevo. Sí. Ponle un cordelito por lo menos, weón. Pues. Todo se por el YouTube. <risa> el YouTube. El YouTube. El oh, YouTube. Bien. Ya, tú tenías antibarra. Vale. Buena excusa, me saqué. <risa> Casi muy bajo. La hicimos corta, ¡Woo! se le va a caer de nuevo. Oh, que está suelto, al hoyo, al hoyo, a la derecha, acá. Por acá, por acá, sí, dale nomás. Uh. Uh. ¿todo bien? ¿Qué nivel de pilotaje? ¡Oh, esa roca, weón! Oh, Contrapenalte <risa> ¡Pata afuera! <risa> uh. bueno, ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bien, bien, bien! Sí, yo sabía. <risa> uh. <risa> que anda más buena, man. ¿Cómo vamos? Uy. Uh, ahora sí, buen! Uh. Por ahí hay pasada Perfecto Aquí hay que ir hacia la izquierda Oye, La salida buena ¿verdad? La salida buena bueno. Lo hicimos ¿verdad? Estamos vivos <risa> Eso ¡Qué estilo! Esa se quedó sin batería justo después de caer un cortado, me pasó un susto más o menos. Sí. Y esta sigue aguantando. ¡Cachate! Oh, oh, ¡Oh, ¡Qué lindo! Se emocionó. ¿Rodrigo se emocionó?